Mira qué camiseta más guapo que tiene, Víctor. Ponte, ponte de pie otra Ahí. vez para que se vea bien al principio del vídeo. Ah, no Un segundito. Estoy... Guapísimo. Guapísimo Ahí. la camiseta. La camiseta. ¡Ey! ¡Qué buena! ¡Eh! sí sí. Claro. sí. <risa> <risa> ey, ey, yo, tengo... yo tengo la que me regalaste tú. Súper bonita. La negra. La negra. Sí. Sí. Sí, la llevaba a todas partes yo tengo la negra y tengo uno azul celeste de las nuevas que lo cogí en febrero ah, cuando estuve ahí uh -huh. y esta, la calidad de las camisetas nuevas es muy buena no se uh -huh. tuercen al lavar la estaba diciendo a Víctor antes no se tuercen al lavar la tela no se afloja muy, de, es, son de muy buena calidad tienen uh -huh. unos diseños nuevos también y un día que un día un sábado que hicieron el tour vinieron una familia ruso, y el chaval que tenía 14 años hizo un desfile para nosotros, con uh -huh. las diferentes camisetas y sacamos fotos y todo. Ah, utilizáis de el modelo. El diferente modelo, sí, hay una sudadera también. A mí me gustaría que hicieran un polo, porque a mí las camisetas no me, no me van tan bien, pero los polos me gustan más. Bueno, saludos a todos, hoy es el 18 de septiembre eh, 2020, y vamos a terminar hoy el capítulo 9 de Diseñando el Futuro. Tenemos a Víctor en México, Cash en California y Germán en Madrid y yo en Mallorca. Y vamos a ver, empezamos al fondo de la página 69 con Islas Artificiales. Y empiezo yo esta semana, como siempre doy el placer a otros, hoy me lo voy a coger para mí. Y leo un par de párrafos yo. Vamos a ver, Islas artificiales. Y hay una imagen de una isla eh, artificial y dice, esta isla artificial ha sido concebida como una plataforma para el estudio de las ciencias oceanográficas. Múltiples aeropuertos y helipuertos para aeronaves de despegue y aterrizaje artificial rodean la isla. El esparcimiento acuático forma parte del estilo de vida en esas comunidades marítimas la gente podrá participar en proyectos de investigación, navegar en velero, bucear y realizar muchas otras actividades acuáticas sin perturbar el equilibrio del medio ambiente marino. Leo el siguiente también. Ciudades en el mar. Y hay varias eh, imágenes, varios diseños. Del extremo superior de estas estru estructuras, un conducto cilíndrico de hormigón se extiende 150 pies por encima de la superficie. A nivel del mar estará rodeada por un dije flotante que sube y baja con las mareas y albergará tanto embarcaciones de superficie como submarinas. Miles de ciudades marinas autosuficientes de los más diversos y variados diseños según su ubicación y función aliviarán la presión del crecimiento demográfico en los continentes. Algunas serán utilizadas como universidades oceanográficas para estudiar y mantener en constante equilibrio el medio ambiente oceánico. Pues hice la, el cálculo de lo que son 150 pies y son unos 46 metros, casi 46 metros. O sea que es bastante profundo. So, es, una, es una distancia considerable, creo. Sí, pues sí está bien soportada la estructura para que resista las condiciones en las que se va a construir y, y es muy interesante cómo ya se dan detalles tan específicos y criterios de, estandarizados de las características estructurales que pueden tener estas construcciones, como Jack siempre da ese nivel de detalle. Uh -huh. Hay una que no está en estas imágenes, hay un diseño que es como una S y tiene que ver con la acción de las olas y no me acuerdo, siempre me olvido de, de volver a preguntar qué es exactamente la razón. Pero habréis visto alguna vez la imagen en, en forma de S tiene que ver con, con eh, que no se mueve demasiado con las, con las, eh, con las olas. Uh -huh. Sí, pues menciona un dique flotante que, pues se entiende que es para controlar la marea porque esa debe ser un riesgo en, en, en construir la, en, al construir las ciudades ahí. Aunque obviamente me imagino que se buscan siempre construir en condiciones que donde las la climatología y la marea no sean de la mayor de mayor dificultad para la seguridad de la estructura. Mm. Sí, además que, que, por ejemplo, lo que has leído de Islas Artificiales, eh, hoy en día, con otro propósito completamente distinto, que es el del turismo, la riqueza y demás, es, están en Dubái. Las o sea, Islas Artificiales hay, hay ya hechas, lo que difiere completamente el propósito que propone Jack, ¿no? que es de investigación, no alterar el equilibrio marino, etcétera, y aliviar la presión demográfica. Un, co un concepto completamente distinto. Y creo recordar. Eh, corrígeme si me equivoco, su que eh, Jack, no sé en qué en qué vídeo, hablaba de que le contactaron eh, para hacer eh, edificios en, en Dubái y que, y que Jack le preguntó, bueno, ¿y, ¿y por qué quieren hacerlos? Y dijeron, para ser mejores que Estados Unidos. <ríe> y Jack dijo, qué imbécil, qué infantil. <ríe> ¿Para? Quería el edificio y, más alto. Claro, sí. sí. El, el ego, el ego de, sí. de esta sociedad es igual. ¿no? Ya, ya no iba de, esto. Ya no iba de <ríe> claro, esto. El propósito es completamente distinto. ¿eh? Es sí. a, a construir como si fuese un bioma. Hasta Hay, exacto. Hay uno que, bueno, creo que son más que uno, que es en forma de palmera. Uh -huh. ¿Habréis visto? Sí que sobresale sí, en el mar, y, o sea, es una isla que han construido, sobresale en el mar y cuando lo miras desde el aire es en forma de palmera. Sí. ¿Lo has visto? Sí, sí. Y lo decían, sí, ah, maravilloso, maravilloso, carísimo vivir ahí, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que han tenido un sinfín de problemas. Primeramente los trabajadores vivían en condiciones espantosas. Luego, sí, ah, vale, ah, las, los espacios entre las casas apenas hay verde, Tenían problemas con la fontanería también, o sea, que mal diseñado. Y, y, y si estás si vives en la punta de una de las hojas de la palmera, para volver a tierra tienes que hacer todo esto. Y cuando, cuando ves las ciudades de Jack, que son tanto más, más eficientes en este sentido, ves la diferencia, hay una diferencia gigantesca. Claro, porque se hace con el propósito de... De, que sean ergonómicas y que a la vez eh, mantengan el equilibrio medioambiental, no, no como hoy en día que hay exceso de ornamentación y que únicamente se mira la estética y que luego además esa estética luego pues, pues pasa lo que pasa, no que solo se mira eso y tienen un sinfín de problemas y mirar el, el beneficio económico y más rápido la circulación, bueno, todo bien. En, en la sesión de, de, de, del proceso de orientación de esta semana estábamos hablando justamente de las ciudades y de los sistemas urbanos y de las ciudades en el mar. Y, una, y la chica me dijo, eh, es, eh, que ella había leído no sé dónde, que los, los arquitectos diseñan y los ingenieros luego dicen, ¿y cómo vamos a hacer esto? <risas> Porque hacen unas cosas que son realmente simplemente florituras, ¿no? No tienen ningún sentido funcional, sí, solamente decorativo. Que el deco la decoración vale hasta un punto, pero luego es puro claro. ego. Sí, claro. Sí, o, o, porque ahora sí, hay sí, claro. diga, ¿Quieres leerlo tú, Germán? Vale. Venga. Eh, me estructuras para minería oceánica. Hay cuatro imágenes. Estas ciudades marinas contarán con comunidades de maricultura avanzada, plantas de producción de agua dulce y energía, además de minería oceánica de gran profundidad. Esta última ayudará a solventar la escasez de minerales en los continentes. Estas megastructuras proveerán recursos casi ilimitados para elaborar productos farmacéuticos, químicos, fertilizantes, Minerales, metales, petróleo, gas natural, agua potable y cultivos oceánicos, además de energía marionetriz -ma y eólica. ¿Continúo? Sí, sí, porque son párrafos cortitos. Más. Construcción de una megaestructura flotante y sale el diseño como de una megaestructura circular. Eh, desde la parte superior de estas estructuras, un conducto cilíndrico de hormigón armado, se extiende 150 pies por sobre el nivel del mar. El nivel que se ubica por sobre la superficie del mar está rodeado por un sistema de muelles flotantes que sube y baja con las mareas, permitiendo la entrada tanto a embarcaciones de superficies como sumergible. Va a ser tremendo poder entrar en, en una de estas cosas, en un submarino, en un barco o en un helicóptero y... ¡Ugh! Estoy imaginando, a mí me gusta cuando llego a un sitio y, y volamos por encima, me gusta empezar a reconocer cosas e intentar identificar a ah, esto es tal y esto es tal. Imagínate volar por encima de una ciudad en el mar, lo que va a ser. Claro. Va a ser increíble. Y aquí nuevamente entramos en cuanto a, a dar buenos detalles sobre cómo primero se menciona la posibilidad de, de, de generar recursos también en el mar y no sobreexplotar las superficies terrestres y a la vez ya en estos capítulos se dan mayores detalles de cómo va a poderse llevar, cómo la factibilidad de, de, esta, de este aprovechamiento y que pues por supuesto Basta con conocer los principios mínimos del Proyecto Venus para saber que estos aprovechamientos son sustentables y no están motivados por el beneficio económico y por los incentivos monetarios. Por lo tanto, podemos confiar en que todos los que trabajen en el mismo ven por la sustentabilidad y por el daño ambiental y, y, y a la salud inexistente en estas planificaciones. Sí, sí, es, es tan completo cuando, cuando empiezas a juntar las, las, los diferentes conceptos y tal, es tan completo el proyecto que realmente es alucinante. Hoy, hoy vi en Facebook una discusión sobre si The Venus Project dice que el, la culpa del comportamiento aberrante es el sistema monetario. Y yo pensé, bueno, para empezar, si no tuviéramos escasez, no necesitaríamos un sistema monetario, un sistema de intercambio. O sea que para mí, más en el fondo, es la escasez que es el problema. Pero luego es tan limitado miralo solamente, la parte monetaria, ¿no? Es como que se han quedado con que es un mundo que no tendremos dinero y no se han absorbido toda esta información como los diseños respetuosos con el medio ambiente, soluciones a sobrepoblación en la tierra que yo no lo veo pasar hasta dentro de miles y miles de años, que quiero que te diga, porque hay todavía mucho espacio terrestre para construir. Pero reducirlo a solamente el, el tema del, del dinero es hacerle una injusticia al proyecto, creo, ¿no? es, es Porque es tan, tanto más amplio que esto. Claro, eh, es que creo que eh, eso da... A una respuesta muy sencilla en lugar de profunda, cuando dices: Bueno, pues el problema es que es el sistema capitalista o el dinero, ¿no? Entonces, pues vamos a, a superarlo y, y, y no tener dinero, ¿no? Claro, eh, lo que tienes que superar es la necesidad de que haya dinero, tienes que superar en principio. En que emerja como dices la escasez y averiguar de dónde emerge la escasez y principalmente son por dos vectores, o por desastres naturales, eh, con los que no, se nada, no tenemos conocimiento y tecnología para hacer frente, o por sobreexplotación de los recursos, es decir, por agotar la capacidad de carga del nicho. Entonces, eh, en base a todo ello está el equilibrio ecológico, por decirlo de alguna forma. Ah. Y también está la escasez creada. O sí, claro, pero esa, esa, esa es ya una vez, una vez, una vez que se produce eh, una escasez de recursos, se mantiene un orden cultural de desigualdades. Entonces, la redistribución de esos mismos recursos perpetúa eh, eso, esas clases. Esa sociedad de clases y privilegios según raza, género, etcétera. Nacionalidad, etnia, un sinfín. Entonces, eso se va perpetuando, esa escasez se va perpetuando para que el sistema no ceje, no, no caiga. Mm. Sí, así es. Y también entiendo que, tú te refieres a cuando, por ejemplo, se tiene una un suficiente abastecimiento de, de X producto y sin embargo se limita la distribución o disponibilidad únicamente para mantener los precios altos, tanto relacionado con que realmente exista o con que simplemente no se produzcan suficientes como cuando se quiere a crear un nuevo tipo de tecnología y aunque se pueda producir en masa, se produce de forma limitada, únicamente para mantener los precios altos del mismo. Sí, y también especulan con el precio de la comida y cosas de estas y... Claro. Ay, el sistema monetario sí que es culpable de mucho, el capitalismo... Víctor, ¿quieres leer uh, desde el comienzo del 72? De página 72. ¿Estamos ahora? Muy bien. Continuamos con Ciudad en el mar con carguero modular. Este carguero modular, partiendo de la ciudad marina, consiste en secciones desmontables que pueden ser rápidamente cargadas y descargadas dependiendo de la cantidad que deba ser entregada. Cada cuando todos los módulos han sido cargados, son propulsados como un todo. Cuando el carguero llega a su destino, los módulos seleccionados pueden ser desconectados y remolcados a otros muelles y puertos. ¿Continúo? Sí, uno más. Sí. Muy bien. Departamentos en ciudades marinas. A través de las enormes ventanas submarinas, los ocupantes de estos departamentos podrán disfrutar las maravillas del ambiente acuático con relajo y comodidad. Desde una silla computarizada se podrán comunicar con delfines y otras formas de vida marina. La idea de, de los cargueros con secciones desmontables ya lo hemos eh, tocado antes en otro capítulo, porque también habla de trenes y aviones y tal, ¿no? Y es una idea tan lógica, ¿cómo es que nadie lo ha pensado antes, ¿no? Yo he llegado a ver imágenes de construcciones de puentes donde ya nada más, y, otros, y otras megaestructuras, donde ya nada más llegan con secciones gigantescas del puente, y las van montando una tras otra y, y unas máquinas van a los lados eh, instalándolas y aunque ese tipo de, de estructuras de, de, y de tecnologías de construcción ya se han comenzado a aplicar en, en algunos lugares la verdad es que su uso a, jamás se, se va a poder generalizar al ritmo de, de desarrollo que, que, que nos permite el modelo actual sí Tú dices que... uno grande en la China, una máquina grande en la China que, que se extiende sobre el vacío y luego como que... De... Esa. esa! Exactamente, ¿sí? Ajá. esa se ve muy impresionante, sin embargo, el... pues, sin embargo, sí. lo que queremos es que no sea un video viral, no solamente una aplicación específica y un video viral, sino que sea una una posibilidad para todas las construcciones del planeta. Y aquí pues realmente eh, vi este video si pues, esa máquina es realmente muy reciente y en cambio las propuestas de Jack para este tipo de construcciones tienen pues muchísimos, muchísimos años antes. Él realmente en este aspecto es como un Da Vinci que se imagina los helicópteros y, los, y muchas otras avances tecnológicos muy avanzados a su tiempo y que... Y que demuestran la enorme velocidad a la que puede avanzar el desarrollo tecnológico si tenemos un mundo de jacks frescos. Sí. Hay, en, hay menos. Algunos de los modelos de helicópteros y aviones y puentes y tal tienen como 50 años. Y aún así, así futuristas hoy, fíjate. Germán, ¿tú ibas a decir algo? Eh, creo que hay una serie de... Documental en, en National Geographic, que es de megaestructura, simplemente para, para, para que se vea que la tecnología eh, existe hoy en día, solo que eh, con, con unas aplicaciones completamente diferentes. Y que eh, algo que menciona ya, por ejemplo, de la ciudad circular, eh, ya no estoy hablando de las de la ciudades marinas, pero que también se podría incluir a ello, es que al hacer las circulares eh, se puede coger un octavo de una ciudad. Y, y cambiarla, o sea, o replicar. Es decir, que, que, que la ciudad se vaya adaptando como un organismo vivo, por decirlo de alguna forma, a, las, a los intereses, al conocimiento cambiantes que, que tenga cada generación, ¿no? que se pueda ir variando según esos modos de vida y conocimiento. Entonces, para que sea fácilmente cambiable, que, que todo prácticamente sea modulable. Mm. Así es, moldeable y reciclable todos los claro, recursos que claro. se van, este, o todas las partes de la estructura que se van, que van con, con, cambiando, a la vez se van reintegrando sus materiales para otras estructuras sí. o se les da un nuevo uso o un nuevo tipo de material. Exactamente, sí, es... entraría dentro de todo lo que es el proceso, entraría dentro de dos ciclos metabólicos de nutrición. De por decirlo, técnicos y orgánicos y en, ciclo, en un ciclo cerrado donde continuamente se está no reciclando, sino supraciclando, ¿no? que, que, como se dice en ingeniería. Sí, así es. Y pues está relacionado con lo que comentábamos de darle prioridad a lo útil que a lo, que a lo, antes que a lo estético. Y en el, actualmente pues muchas veces nos vamos porque queremos lo estético en cada... En el futuro, si, si tenemos lo más práctico, pues obvia, la gente lo va a preferir y por lo tanto va a ser más fácil producirlo en masa que, y porque es lo, que, es lo que va a querer pues, la, las personas. No como hoy, que tienes que producir un montón de cosas diferentes, aunque no sean prácticas, con tal de que mantener ese individualismo que fomenta el sistema monetario y que al final no permite eh, dar... Una, tener una calidad de vida, sino simplemente una una estet, una prevalecencia o una prioridad o una preferencia por lo estético sí, Perdona. Sí, Iba a decir donde, donde vivo a unos 10 minutos en coche, hay una zona donde están construyendo varios sales individuales y algunos están acabados ya y habrán costado una fortuna. Y parecen búnkers. Son lo más feo que, que puedes imaginar. Cuadrados, gris, eh, con unas ventanas enormes. Tendrán vistas preciosas. Pero lo que es ver la, la, el edificio en sí, yo los encuentro muy feos. Muy, esto un búnker. Y lo decoran y hay uno que que ha puesto para decorar este búnker gris cuadrado, ha, ha puesto un jirafa, un, una estatua de una jirafa de colores y todo, o sea que como si fuera realista, ¿no? Y ahí en medio de este gris ha puesto este jirafa y, y queda tan queda triste de cierta forma Es como una metáfora el jirafa, tamaño, <risa> el, tamaño natural con los colores y todo, y el jirafa está como mirando por encima de la de la barandilla mirando hacia el mar, ¿no? Órale, luego le tomas una foto, suena muy mira, interesante. Mira, sí, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo veo cuando tengo que ir en autobús, pero puedo coger el coche y, ir. mira, voy a apuntármelo para sacar la foto. A, pues, a lo mejor, ¿y alguien le tomará toma una foto o a lo mejor lo, eh, con la ubicación de Google Maps? Ah, una sí. cosilla que me gustaría decir, que, que si alguien no, no se luego que cuando nos referimos a la funcionalidad hacerlo ergonómico y que se adapte a las características de cada persona eh, y, que, y que no estamos en contra de una estética por decirlo, de, por decirlo sino del derroche porque eh, si partimos desde lo que cambia es el punto de partida desde el que iniciamos entonces eh, el, el diseño se inicia pensando en todas las fases del proceso entonces pueden salir una innovación completamente radicalmente distinta y que puede ser eh, completamente estética y, y, y eso es que es como algo muy personal de cada persona, ¿no? es muy, muy subjetivo, depende de cada cual. Pero, por ejemplo, las casas y en sí mismas las ciudades van a ser diseñadas por las propias personas que la habitan, cosa que hoy en día eh, nos adaptamos a lo que podemos pagar y una vez ya está construido. Pero no, el elegir una casa va a ser según tus intereses y tú la vas eligiendo como quieres, la forma, etcétera. Obviamente todo, todos los diseños entran dentro de, ese, eh, de esa sostenibilidad que se busca, ¿no? Pero ahí sí que realmente va a ser algo eh, individual, es decir, que se, va, que se va a llevar la creatividad personal de cada, de, de cada individuo. No va a ser uniforme ni eh, para nada, sino que va a haber muchísima diversidad. Sí, con la, con la gran diferencia de que o sea esa que, preferencia o sea que hoy en día tomamos, hoy en día vamos caminando por cualquier ciudad y es que es lo mismo. Solo, es como un accidente en el que vamos construyendo sobre lo que ya se ha construido y tenemos que venga abrir una calle por aquí, venga ensanchar esta calle, tal, ¿sabes? Y, y, y es, es, es, lo ves desde arriba y es como muy accidentado, ¿no? Sí. Sí, con la gran diferencia de que vamos a poder y, y ejercer los recursos sobre tanto la estética como la calidad de vida y no actualmente que se ejercen los recursos sobre el ego o sobre la o sobre sí. las competencias, como el ejemplo que diste de por qué quieres construir un edificio más alto para ser mejor que Estados Unidos. Sí. Sí. Esos, ahí es donde entra el, el derroche de recursos y la, y la alimentación de, de, de valores que no que solamente nos destruyen como y destruyen nuestros recursos. A mí personalmente me gustan mucho los diseños de Jack, Venga, y la mesa de, la mesa de modelos de, de las casas, mira si no sabes cuál te gusta más, porque todos sí. tienen algo que, sabes son, para mí son muy estéticas, y, sí. y yo me acuerdo de una cosa que, que dijo Peter Joseph hace muchos años, que en el futuro, de todas formas, con otros otro tipo de valores, valoraremos más la funcionalidad que la apariencia, lo mismo que el, el concepto de belleza en seres humanos es una cosa muy cultural, pues el concepto de lo que es atractivo y estética en, en arquitectura también cambiará. Entonces, nos gustará más ver que es una casa que produce su propia energía, que requiere poco o nada de mantenimiento, que se limpia solo al, al máximo, que es adaptable si necesitas otra habitación, porque va a haber un miembro de la familia nueva, puedes tener otra habitación, o sea todo esto es, es mucho más interesante que, que la, la forma de la casa, digamos, o sea, la, la estética, mejor dicho, la Bien. estética de la casa, ¿no? Porque puedes vivir en una casa preciosa, pero si todo se te rompe porque está mal construido o, o tienes frío en invierno y calor en verano y todos estos problemas, pues, de nada sirve que sea muy bonita la casa. ¿Te la la sí. o, o, o, bueno... O... O, o en sí mismo que, que tener, es que habrá otro valor completamente diferente porque sería insultante, por ejemplo, o creo, eh, que una persona gastase muchísimos recursos eh, quitando recursos a los demás. ¿no? Sí. Ya, es que sería impensable. Entrar ya en el nivel de derroche que mencionas. Ya entra en el Adelante. No, no, nada más iba a decir que ya entra en el nivel de derroche que mencionabas sí. en un principio. Sí. No necesitamos grifos de oro ni, ni tapas de bater de oro. Necesitamos un grifo que funcione, que controle bien, regule bien la temperatura, que no se llena de piedritas y tienes que claro. sacar el filtro cada dos por tres. No sé si para vosotros, pero aquí en la cocina, cada dos por tres tenemos que desenroscar el filtro que está debajo del, del grifo actual. ¿no? Sí. Tenemos que desenroscar aquello. Y luego tienes que poner firme porque se, se lo pones un poquito flojo, abres el grifo, te hace... Te moja todo. ¿verdad? Estupideces, ¿no? Y hay, sí. hay gente hay gente que compra en grifos que valen 150 euros. Por Dios. Sí. 150 euros en un grifo. Madre de Dios. No sé, es una locura. Cash, cállate un ratito que estás haciendo mucho ruido, hijo mío. <risa> Puedes hablar. Uh, me gusta escuchar uh, lo que están lo que están ah, diciendo. Ustedes uh, están hablando muy uh, muy avanzado y me gusta, me gusta mucho uh, es como uh, uh, como son en mi punto de vista como poetas de, de funcional. <risa> <risa> <risa> Estás entendiendo todo, ¿no? Uh, sí sí uh, como, como lo que, uh, más o menos en lo que en lo que puedo uh, uh, compartir con ustedes es de, de la de, de cómo, cómo ustedes están hablando de cómo vamos a diseñar lo, las ciudades o los edificios que va a ser con la función de lo que necesitamos como como se supone si si es un, un artista y um, y una y te gusta su, subir montañas o piedras y luego tu casa puedo puedo imaginar que que puede, puede tener Padres muy grandes para tus um, tus diseños y luego, um, y, luego, y luego también la puedes um, um, uh, como, como brincar o, o subirte en, en diferentes maneras como tu, tu, tu, tu cuarto uh, no, no va a tener como escaleras va a tener piedras para, para subirte <ríe> como es, es algo que, que puedo imaginar como Uh, porque todos somos individuales y tenemos diferentes clases de entendimiento. Qué es lo, qué es lo que les gusta y puedo, puedo imaginar que las casas adentro, adentro de las casas uh, van a estar muy uh, particulares, especialmente si si las personas están más de esa, uh, si están desarrollando su mente y, y disfrutando de la vida en, en lo que tienen interés. Sí, señor. Ahora me has hecho gracias con lo de la escalera. Porque yo tengo una escalera que es recta y luego hace un giro. Un poco más a la mitad, hace un giro completamente, ¿no? Y aquel giro es un peligro. Y yo cada dos por tres he caído y termino con unos moratones. O sea, que las escaleras es una cosa... Cuando veo casas, a veces en Facebook ves unas escaleras que son de madera y son espirales y absolutamente preciosas para verlas. Y yo pienso, ¿cómo vas a subir con los brazos llenos de una colada de ropa que tienes que guardar. ¿Cómo vas a subir una escalera? O, sea, o el niño está llorando. Y, o tienes que bajarle al niño rápido para meterle en el coche porque lo tienes que llevar al médico y tienes que bajar aquello rápido. Y, oh, no, hay que, hay que ser un poquito más práctico. Pero la, serie, la idea de, de piedras para subir, si eres montañero, puede ser gracioso. Podrías tener una, una cuerda y, y, y subirte con la cuerda. Sí, pues ya serviría también como ejercicio. Sí. Así es. Sí, sí. Y, y si en algún momento dices, ya me aburrí de esto, pues eh, lo, puede, todo es cambiable. Exacto, exacto. Porque hoy en día dices, ya me, ya me aburrí de esto y ya gastaste muchísimo dinero y ya exacto. no te puedes hacer nada al respecto, más que darle mantenimiento. Exacto, exacto. Bueno, quedan tres párrafos chiquitos y creo que me toca a mí. Uh, ¿Qué es algo que tú quieres leer? ¿Algo? Sí. ¿Qué no, es? No tengo la habilidad ahorita. Ok, vale. Los, los, los leo yo entonces. Domos marinos flotantes. El levaje es muy gracioso. Parecen unos... unos... Eh, ay, no sé la palabra. Pods. Chiquitines. Son muy graciosas. Estos domos marinos flotantes son para quienes prefieren vivir en las islas. Ante condiciones climáticas inclementes pueden ser fácilmente remolcadas a tierra, montados y asegurados a elevadas estructuras de soporte. Estarán equipados con cercas retráctiles que protegen la cubierta exterior. Paneles solares en el mar. En estas y otras ciudades o plataformas flotantes... Poderosas aspas de viento capturarán la brisa marina. En la mayoría de las superficies o techos e incluso en el océano habrá generadores de energía solar y eólica. Y luego el último párrafo, maricultura. Maricultura, el cultivo planificado de los productos del mar y comunidades de piscicultura serán diseñados para mantener más de un tipo de vida marina. Muchas de estas comunidades mantendrán un exquisito equilibrio de especies, un soporte mutuo de relaciones simbióticas, imitando lo más cercanamente posible las condiciones naturales. Pues, en la imagen este de, de los pods, lo que digo yo, los pods, hay un edificio donde, y creo que es alguien de Choices Out, en la lección es nuestra, que... El, el, la, está la estructura de un edificio de apartamentos y una mega máquina introduce los gall, galletitas ah. parecen como galletitas, ¿no? Y los meten sí, sí. ahí en el... Y este edificio es creo que es la que más me gusta. Pues fíjate, pueden ser eh, en el mar y luego si viene mal tiempo los llevan a la tierra y los meten en un, en un edificio. Qué bueno, ¿no? Por si algún jeque árabe ve este video para que cheque este dato. Este está mucho y mejor decir, que, las, y que la isla de Palmeras. Eh, mucho mejor. <risa> mucho mejor. Y nuevamente se fomenta el individualismo. Tantas opciones de vivienda que da Jack Fresco. Y eso que él eh, nada más está trabajando sobre opciones tropicales que son las que él más... Eh, más tenía los modelos por, por, por, por trazarlos desde Venus, Florida. Sin embargo, sabemos que hay tantas geografías y orografías y climas y ambientes naturales del mundo a, a donde se podrían extrapolar estos diseños y generar tantísimos eh, diferentes tipos de vivienda y opciones para que cada quien se acomode a las necesidades que, y a los gustos que tiene y, y, y no hay duda de que siempre son adaptables por algo hoy en día. Tenemos, incluso con la tecnología limitada de hoy en día, a gente viviendo en condiciones climáticas extremas, en los polos. Nos, así que, sin duda alguna, nos podemos si hoy en día nos podemos adaptar en el futuro, por supuesto que cada quien podrá vivir en el lugar y en el ambiente y en, la, y en el clima que sea el de su agrado o ya sea, ya sea simplemente por recreación, esparcimiento, disfrute o por satisfacer las necesidades eh, científicas o de investigación que atañen a su interés y a su búsqueda de siempre estar mejorando las opciones que existen para todos los demás. Ah, no. eh, Sí, además que eh, se trasladaría ese pensamiento de cooperación global ¿no? y ver en sí mismo una extensión del de mundo como tu hogar, literalmente. Entonces, que puedas ir a, a, a cualquier parte que te interese, eh, como tenemos el sistema, eh, se tendría que gestionar globalmente en un sistema del Corsen, pues ahí está integral eh, la información, por decirlo de alguna forma, la que yo quiero, por ejemplo, ir a Brasil a ver a, a, a un amigo y, y, y, bueno, pues entonces ya el propio sistema me dice las opciones disponibles que hay, cuándo puedo partir, la, eh, se puede adaptar el lugar al que vaya, pues a, a mis gustos, etcétera e Incluso re recomendarme, pues, oye, pues eh, va a haber un, una conferencia de neurociencia o astrofísica o, o va a haber un concierto, tal, pues y, y entonces, es como ese sentimiento, eh, como no hay propiedad privada, porque, eh, es decir, hoy en día tenemos las casas, y almacenamos nuestras cosas ahí para que no nos las quiten, eh, podríamos ir a… Eh, ya en las propias ciudades están lo que necesitamos. Entonces, no necesitamos viajar con paquetes enormes ni con maletas enormes, etcétera, sino que ya eh, en sí mismo, eh, eh, a través de, de, del sistema de correlación de, del CORCEN, pues ya se ajusta las la, que se cubran las necesidades según la gente que lo vaya a habitar en ese momento entonces ah. podrías estar eh, el mundo en sí mismo es tu arte, y manteniendo sí. siempre ese ese espíritu de cooperación global y de sostenibilidad Sí, el, el apartamento a que tú vas a, a quedarte unos días o un tiempo pues ya sabe la temperatura que tú prefieres la claro, música claro. que quieres cuando te levantas por la mañana, o si prefieres el sonido de pájaros, o, ¿sabes? Y el desayuno preferido te lo preparará el robot. Y imagínate. Uh. Ay, pero uh. pues. <risas> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así es, y hoy en día pues, nos da miedo y no nos gusta que, nos, que, la, que se recupilen nuestros datos, porque sabemos que... Hoy, no, no, es para, no podemos, hoy en día no podemos confiar en el uso que se les da y por ese lado hay, tenemos esta resistencia e incluso puede haber resiliencia a este tipo de, de propuestas. Sí. Sin embargo, la, la realidad en un futuro es que la información va a ser realmente para mejorar la calidad de vida de todos, no para competir o para ya sea... Incluso es muy chistoso, por ejemplo, cuando te dicen, te recomendamos que busques, compres boletos de avión en pestañas incógnito para que las páginas no se den cuenta de que estás comprando y te suban el precio. Yo ah. digo, guau, oh, wow, okay. qué sí. gacho, qué feo, porque es terrible, es terrible. Y funciona, ¿eh? Funciona. Funciona. O, o limpias los cookies. Si no lo haces en una página incógnita, pues limpio los cookies. ¿Has visto el documental. Um... El de El dilema de las redes? Sí, el dilema de las redes. O lo ah, comenté lo la semana viendo, pasada. Lo estuve viendo ayer un, un ratito y está muy bien, la verdad. Está muy bien. Está muy, y bien, muy sí. bueno. Y, y sí, lo que decías tú. Eh, el, todo está. Claro, están las burbujas está de esta información que uno de los aspectos que, que no comentamos el, el otro día, bueno, resumo un poquillo, va de cómo eh, los propios creadores del software y del hardware que, que producen las redes sociales, pues en sí mismo hablan de los peligros que estas conllevan con, con la colección de datos para venderte productos o incluso para, para apoyar eh, partidos políticos ¿no? eh, sí. o ideologías o, la, o, o, o lo que es la cultura dominante hegemónica, pues que se siga manteniendo y una de las cosas del documental que me gustó mucho es que cuando estás eh, rodeado de un, una información en la que no sabes que es verdad no sabes dirimir qué es cierto y que no pues acabas eh, sin creerte nada entonces desarrollas apatía absoluta esa apatía es muy peligrosa Sí. Porque esa apatía lo que hace es que, que cualquier persona que vaya, que quiera, o grupos de personas que quieran hacer un gobierno totalitario, no vas a hacer ningún tipo de propuesta para, para, que, no, para que no emerja. ¿no? Entonces esa apatía eh, lleva a una desgana absoluta hacia eh, crear algo, a, a movimientos sociales, reivindicación, etcétera. ¿No? Y, y como comentaba la, la semana pasada, que, que para mí lo mejor es formar, a, eh, dar herramientas a la gente de, de pensamiento científico, de escepticismo, eh, para aplicarlo en todos los ámbitos de su vida y por supuesto incluir en las redes sociales. Claro. Y el, el, el peligro que tiene el, este de, de compartir tanta desinformación y que la gente se cree en su bucle cerrado de, de información equivocada, y no solo en las redes sociales, sino que en Internet en general. Y entonces, por eso estamos viendo las locuras de, que estamos viendo, que la gente está sí, protestando sí. por lo de la pandemia, y, porque no entienden, porque no hemos tenido una educación más científica, más... No nos ha enseñado a pensar críticamente y no se dan cuenta que han caído en la trampa de que el, el ordenador les está dando el mismo tipo de información y confirmando el prejuicio que ya tenían. Sí. Me gusta mucho sí, sí, un meme sí, que vi el otro todo. día, eh, me gusta mucho un meme que vi el otro día, perdón, donde llega, llega una persona con otra y le dice: Oye, ¿sí sabes que eso que estás compartiendo es una noticia falsa? y le responde el otro: ¿Pero cómo va a ser falsa si dice exactamente lo que yo pienso? Pero <risa> bueno. Ay, ay, ay. Yo lo que he notado en, en mi, mi newsfeed últimamente es que me salen un montón de anuncios sponsorizados sobre el COVID, que si esta, este laboratorio está desarrollando una vacuna o una explicación sobre el COVID o... El, el beneficio de usar las máscaras y todo esto. O sea, que ellos saben que yo soy pro máscara, ¿no? Y, y me lo están dando. Ish. Pero sí, si, pero si cambio y si empiezo a mirar las... Porque alguien publica algo como... Nos están controlando y luego un artículo y abajo, las fuentes. Entonces, clicas en las fuentes y te lleva a cada basura. Pero ¿qué pasa después? Que me, el, esta basura me empieza a aparecer. Y... Sí, sí, sí. Yo, eh, bueno, esto lo, lo, bueno es una tontería, pero tenía muchísima curiosidad, muchísima curiosidad por leerme eh, eh, las memorias de cierto político infame eh, español. Y, y entonces empecé a leerme libros de, de esa corriente completamente infame y no pararon de aparecerme. <risa> Unas recomendaciones... Dicen, no, bueno, cualquiera que se meta en mi explorador va a ver pero bueno, Germán, ¿qué te ha pasado? Sí, es terrible, claro, es terrible. Te me, meten en esa burbuja y hasta que no empiezas a buscar otras cosas completamente distintas no sales de de, de... Yo sí. veo que, que case tiene ganas de opinar algo al respecto. Será posible ¿Sí? que tengamos aunque sea una breve o amplia, como tú gustes, ¿Opinión tuya? Creo sí, que tiene el micrófono. El... Sí, lo tiene mutado. Lo tiene mutado, se ha congelado. Ajá. O está, no sé, está. No sé. Y es que, bueno, el... bueno toma el micrófono en el momento que, que gustes. Sí, no espere, se interrumpe. Este, y también. Sí, sí, sí. sí, sí la, ver, no, este, nosotros, bueno, no entramos aquí a la reunión para para dar para dar conferencias. Entramos para compartir la información y, y sí. las opiniones y contrastar con, con todos los con toda la mayor cantidad de personas Uy. posibles. Este sí se congeló, ¿qué es? Con la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, y ahorita ya, cualquier persona que ve esta repetición también manifestarle esto. Porque sí puede suceder que haya, haya quienes piensen, eh, estas personas que veo aquí, que comentan eh, comentan muchas cosas interesantes y yo que voy a comentarles. Y lo cierto es que entre más personas con ideas nuevas o, o diferentes, o, o a, a veces les pueden parecer muy básicas, pero la verdad es que muchas veces esta, esas cuestiones que uno piensa que son básicas, le sacuden a otros. Y eso es como nos nutrimos y, y crecemos. Y eso es lo que, por lo menos por mi parte, realmente es lo que busco aquí. Escuchar las opiniones, contrastar y escuchar con la mayor cantidad de gente posible. Y, y, y tengan todo, eh, sin importar el tipo de conocimientos que cada uno tengamos. Siempre son diferentes sí, sí. y siempre son nutritivos para los, para los demás. Sí, ver, ¿me Totalmente puedes escuchar? Sí, te escuchamos, sí. Sí, ok, que el, el video porque ahorita no tengo una señal buena, estoy, mi, estoy en mi celular. Uh, pero lo, sí, lo, lo más uh, en breve, lo que, um, lo que, lo que uh, como puedo reaccionar de, de lo que ustedes um, dijeron, como empezaron como de, de los edificios y luego uh, lo me corté. Pero luego, uh, luego hablaron de. La, la, la, la función de, la, de los edificios y, y, y, oh, um, y, y su um, leo, leo el libro. Um, algo, algo que me gustó de, de, lo que, de lo que leo era que en el futuro yo puedo imaginar como hay, hay un foto que tiene Jacques que, que nosotros estamos comunicando con los delfines y, um, y, y la, en el futuro puedo imaginar mucho más que vamos a tener mucho más estudio en la naturaleza. Y vamos a poder comunicar uh, en lo, lo, lo que podemos más o menos comunicar con los, uh, lo, los animales inteligentes. Y claro que los, los vamos a dejar en su natural, naturaleza, pero, uh, pero yo puedo imaginar como, como que, porque yo sé que, que los delfines son muy, muy, muy inteligentes y más inteligentes que los perros. Y puedo imaginar, puedes tener, podemos tener conversaciones con ellos. Uh, y, y, y porque la, las personas um, en las, las ciudades del mar, ellos van a, van a ayudar el ambiente y va a haber mucho más uh, de adversidad que a, a lo mejor en otros lugares del, del mar, que vamos a tener como, como ahora un día, la, los, las ciudades tienen más uh, tipos de... de, de Uh, de pájaros que en la naturaleza, hasta hay unos que, que no pueden vivir en la naturaleza porque están acostumbrados de, de, de, de las ciudades, pero uh, claro que hay muchas cosas negativas de eso porque no hay um, como lo, los, los animales grandes que comen los otros animales y, y no hay muchos insectos en, en, mi, um, en mi área aquí en, en California, pero la, la, lo, lo que puedo imaginar más también es, es, es como... Como, como como dijo um, um, Víctor, uh, que como las personas van vamos a, oh, yo, lo que yo puedo imaginar, que las personas van a como viajar juntas, que, que, también como sin papeleros, sin, sin, sin enseñar tus papeles en cada cada, ca, cada cada lugar en el mundo. Y puedo imaginar como grupos, grupos de, de personas viajando y pueden, pueden mirar, uh, y luego cuando, si los grupos están muy muy grandes nomás se construye se, se construyen su propia ciudad y luego las personas van a tener la misma idea de en de la, la, la, los problemas que quieren resolver y um, pero eso, eso, eso es lo más lo, lo que quer quería um, compartir pero también también es lo, um, lo, lo que lo que dice también víctor es, es importante de reconocer de tantas puntos de vistas. Cuando estamos mirando el, el proyecto Vines y estamos escuchando a Jacques y compartiendo la información y cuando tenemos diferentes ángulos uh, pa, para entender la información, la misma información, la, la, la, más mejor podemos compartir con otras personas que, que no, nunca han escuchado o, o que tienen preguntas y, y por eso aquí a mí me gusta Uh, escuchar a ustedes <risas> y, y saber cómo sus puntos de vista sí, uh, y reconocer más en, en qué están ustedes interesados. Es, es, es una, una oportunidad también de compartir un tiempo con gente que no te miran como un bicho raro, porque somos todos gente que apoyan al proyecto y que tenemos interés en que se llegue a hacer y, y podemos hablar de ciertas cosas en que nadie nos dice que estamos locos, es, es, también es un alivio estar con gente que piensa igual, porque yo realmente en mi día a día no tenga tanta gente que pueden estar en la misma onda. Llega un momento que me miran como, como bueno, mi jefe me llamaba la comunista, por ejemplo, así que... Para mí es, es muy importante esto. Y lo que decía eh, de hablar con. Eh, que los delfines son inteligentes, Cash. Hace muchos años yo trabajé en un parque acuático de estos que tiene delfines que hacen espectáculos. Y era al principio de hacer el truco de esquiar en la, en la, en la espalda del delfín. De, con un pie en cada delfín. Con un, un aparato, un, un hilo. Una cuerda y un. una asa para para que te llevaran los delfines, ¿no? Y cuando lo estaban ensayando, un día se, la chica de, que estaba aprendiendo a, a esquiar dejó caer el, el arnés, por llamarlo algo, el arnés, que era una barra de, de madera, la cuerda y la cuerda con el, el lazo abajo para meter sobre el morro del delfín, ¿no? Lo dejó caer y se fue al fondo de la piscina y el entrenador le dijo al, al delfín, Brandy, que se llamaba Brandy el delfín, Busca, busca. Le hace así. Y el delfín, sin que fuera de sus trucos, no era nada que había sido enseñado, bajó y buscó el, el arnés y lo subió a, a la superficie. Sí. No, no habrá sí, entendido la palabras seguramente, pero entendió los gestos. Y, y no hubo que hacerlo mucho, no tardó media hora, por ejemplo. Lo hizo muy rápidamente. Bajó y lo buscó y lo subió. Lo trajo. Ahora no, ahora no volvería a trabajar ahí, porque ahora veo el tema de los animales en, en de otra manera. Esto hace más de 20 años que trabajé ahí. Y más de 30. Uy, y, y <risa> muchos años. Me tengo que retirar, compañeros. Okay. un gusto okay. haber estado compartido con ustedes y, y contigo, ¿ok? sobre <risa> todo con tus, eh, las, los conocimientos que que no habíamos podido recibir, compartir contigo. Son los más interesantes. Y nos vemos hasta la próxima semana. Pasen muy bonito fin de semana. Adiós. Igualmente. Besos Igualmente. y platos. Chao, Víctor. Adiós. Chao. Bueno. Adiós. Y supongo que ya que estamos acabado el capítulo y tal, pues nos podemos despedir también. Y la semana que viene empezamos con el capítulo 10, la toma de decisiones y las leyes que es una cosa que la gente tiene muchas preguntas sobre cómo, quién, hará, quién, hará las, quién tomará las decisiones. Pues nadie, no así como, como hoy en día, que tenemos gente incapacitada para hacerlo. Así que espero, a lo mejor la semana que viene volverá otro eh, chico que es un regular con nosotros, eh, Jay, pero está visitando su familia en Ecuador, pero la semana que viene estará de vuelta en su casa en Francia y... Y participará también. Y que espero que tú también te unes la semana que viene. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Sí, sí, es un placer. Bueno, voy a parar sí, la gran que es, eso, siempre que quieras eh, y cualquier persona que nos oiga, que son grupos de diálogo y estamos para aprender en común y, y decir que, que, que las veces que hemos hecho eventos, tú lo habrás reconocido cuando hemos hecho eventos físicos que la gente de, eh, flipa porque de, eh, somos súper homogéneos, es decir, que una persona es de determinada edad, de otra nacionalidad, de... o sea que cada uno es un mundo, ¿sabes? pero tenemos en el común la economía basada o en recursos. ¿no? Entonces, eh, puntos de vista diferentes, eh, pero, pero vamos en el mismo bar, como decía de alguna forma, en el mismo tren de pensamiento. Sí. Y, y bueno, cada uno con su vida. <risa> A, a gente nueva. Venga, besitos y abrazos. Voy a terminar la grabación.